Mi nombre es Alicia Coronel, soy la responsable del departamento de Expansión de Albato de Detailing. Si tienes dinero, quieres eh, montar un negocio, quieres emprender con un negocio que te rinda desde el minuto uno y que abren las puertas, ya sabes, llámanos, Albato de Detailing, si tienes ese perfil, trabajador, emprendedor, con ganas de darlo todo con los vehículos, de tener un equipazo vale, junto a ti, eh, pues aquí estamos esperándote, somos una gran familia y bueno, más información la tendrás llamándonos al teléfono y al email que vas a tener en el link de esta publicidad. Hasta luego.